detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos. Yo tengo un sobrino desaparecido, siempre he luchado con la programa de separación de la gente, he estado luchando ahí, cuando en el 2005 tuvimos por ahí sacando unos Tuvieron por ahí sacando unos desaparecidos que habían, en el Cristo se sacaron, pero mi sobrino no los pudimos sacar, yo estoy ahí pendiente siempre porque yo siempre le he dicho, sobrino, te voy a sacar, te voy a hacer sepultura, así sean dos o tres, pues lo vamos a organizar. Bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no. Pues en este momento ya, pues ya se nos perdió la fe. Mucha la familia, yo no. Yo siempre estoy ahí cuando las personeras, yo estoy pendiente de ellas, vean, necesito esto y esto. Aquí muy queridas, Marleni también. Y entonces yo sí quiero ver cómo hacemos, qué podemos hacer en el medio, así de pronto agregamos dónde lo podemos organizar, porque sí es muy lastimoso, uno no puede ir a la sepultura. Cuando empezaron a desaparecer hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo. Vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás. En Alejandría queremos que vuelvan nuestros desaparecidos. Pero ¿cómo van a volver? Esa es la pregunta. ¿Cómo van a volver? ...son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha Mientras se alza la voz que los recuerda y canta Cantan conmigo, conmigo cantan Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos <coughs> A desaparecer sin últimas palabras tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían están en algún sitio nube o tumba están en algún...